Lo que echas de menos es en realidad aquella sensación que vivías cuando estabas con aquella persona. Lo feliz que eras a su lado, lo bien que te comprendía, lo mucho que te consentía. Cada momento que pasaste con aquella persona se guardó en tu memoria y en tu mente, no de la manera en la que en realidad pasó, sino de la manera en la que quisiste interpretar. Extrañar no es amar. Si en estos momentos echas de menos a alguien y lo recuerdas con tristeza porque crees haberlo perdido, recuerda a quien verdaderamente estás extrañando no es a la otra persona, sino te extrañas a ti mismo. Sin querer te perdiste en la otra persona que se marchó y acabaste perdiendo la conexión contigo mismo. Lo que echas de menos es en realidad aquella sensación que vivías cuando estabas con aquella persona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 Me lleva a creer que solo podrías experimentar lo mismo, ser feliz, sentirte completo cuando esa persona vuelva a tu vida. Los recuerdos te han llevado a idealizar tanto a aquella persona, y de hecho, quiero demostrártelo. Ahora mismo, cierra tus ojos por un momento. Recuerda aquellos momentos que vivieron juntos. Piensa los agradables y bonitos recuerdos que tienes de aquella persona. Y poco a poco verás como aquella sensación que tanto extrañas ahora está en ti. Ahora tal vez estés llorando porque sientes que perdiste a aquella persona, pero te estás olvidando de los malos ratos, de sus defectos, de las mentiras, de la razón por la que realmente se alejaron y de todo eso que no toleras en las otras personas. ¿Te digo algo? Eso tan bello que hoy recuerdas no viene de la otra persona. Ese sentimiento tan único eres tú, porque eres tú un ser completo que no necesita de nadie para ser feliz. Solo cuando eres capaz de brindarte amor propio a ti mismo, puedes experimentar por tu propia cuenta lo mismo, estando solo o estando en compañía. Y es entonces cuando comprenderás que aquel sentimiento que pensabas, que tenía que ver con el otro, en realidad solo tenía que ver contigo mismo. Extrañar no es sinónimo de amar. A veces la gente solo extraña porque no soporta su propia soledad. A veces solo extrañan porque no quieren que su cerebro olvide lo vivido. Y es que, ¿cómo puedes decir que amas a aquella persona si te has alejado de su lado, si de verdad le amaras hubieses buscado la forma, hubieses buscado la manera de continuar con aquella relación? ¿Cómo puedes decir que le extrañas si cuando estuvo para ti, cuando estuvo a tu lado, no supiste valorar su presencia? Tenías todo para ser feliz a su lado, pero elegiste simplemente ser un recuerdo más. Mira, quien ama de verdad, cuida, protege, valora, da todo lo mejor de sí. Y si la otra persona falla, se aleja con la frente en alto porque sabe que no fue su culpa el fin de aquella relación. Se va en paz porque él sabe que dio todo lo mejor.